danza los aromas y la vida asoma Sobre el vapor dulce sopor danza los aromas y la vida asoma Ajá. Naranja y enebro, pachuli y ron eucalipto, tomillo y almendras, aromas de fuego, naranja y enero, pachuli romero, melisa, eucalipto, tomillo y almendras, aromas de fuego. Sobre el vapor, dulce sopor, lanza los aromas y la vida asoma. Sobre el vapor, dulce sopor, danzan los aromas. Y la vida soba. Ah, ah. Asoma. Sobre el vapor, dulce, dulce sopor, danza los aromas y la vida asoma. Ah, ah, ah.